Hola, nosotros somos Cranion, el poder del rock. Y gracias a Curtain Call Records, les tenemos esta información. Nos vemos mañana, 12.30 del día, por Rock Titanio. Vamos a estar en entrevista y también recuerden que... Vamos a presentar temas nuevos de nuestro próximo disco. Live Session niños, no falten. Rock Titanio, 12:30. y Chao. <risa>